Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre esta red social llamada Vimeo, que es una red basada en, en videos. Esta plataforma de videos eh, nos permite subir videos de alta calidad y resolución y nos permite observar dichos videos sin ninguna publicidad. Entonces es una plataforma que no solo sirve para consumir videos, sino que también nos permite eh, crear videos, grabar pantallas, crear webinar, entre otras funcionalidades. Como pueden observar acá, existe un plan, este, o sea, existen varios planes eh, para poder unirse a esta red social, pero también existe un plan gratis que es el que nos interesa en estos momentos. Acá dentro de esta página pueden encontrar toda la información relacionada la misma si aparece en inglés entonces simplemente acá abajo le cambian el idioma y lo ponen en español como les estuve comentando cuenta con varios planes está el plan starter está el plan estándar y está el plan avanzado y bueno cada uno tiene su costo. y también de acuerdo a ese costo entonces acá puede consultar qué funcionalidades eh, o qué beneficios eh, nos brinda cada uno de estos planes también cuando uno ingresa a, a esta plataforma eh, como es en cierta forma es muy parecido a, a youtube que fue la otra plataforma que estuvimos viendo dentro del curso, entonces también uno puede observar este, algunas de las eh, preguntas frecuentes que eh, uno pueda tener cuando eh, toma la decisión de eh, formar parte de esta red social, entonces cuál es la diferencia de los videos el plan gratis si es una prueba nada más, eso no es así. Eh, si uno tiene alguna de estas cuentas, eh, puede cancelarlo en cualquier momento. Eh, cada cuenta también tiene un límite de, de, de videos, en, en este caso para poder subir. Eh, en cuanto a, a límites de cantidad de videos semanales y en cuanto a espacio de almacenamiento. Entonces este... Las dudas que uno tenga, entonces eh, lo puede consultar aquí. ¿sí? Eh, para el plan gratis, lo interesante es que nosotros podemos subir en Vimeo hasta 25 videos en total. Y bueno, eh, que cada uno de esos videos no tiene que sobrepasar los 500 megabytes. Estas son las, las digamos, las restricciones que tenemos. Y bueno, nos va a permitir subir dos videos semanales dentro de esta red social. Si después necesitamos subir más videos, bueno, entonces ahí ya tendríamos que optar por alguno de estos planes para poder crear un nuevo eh, usuario dentro de esta red social, que en este caso para unirnos con, esta, con este plan gratis. Entonces simplemente seleccionamos acá y bueno, uno puede crear su nombre, su, eh, su nombre y apellido con su correo electrónico y una contraseña. O uno puede seleccionar, unirse con un correo electrónico o registrarse con su cuenta de Google. En mi caso voy a tomar esa opción. ¿sí? Entonces voy a tomar esta opción acá. Y a continuación entonces eh, voy, a, voy a ingresar con con este correo sí. una vez que yo elija ingresar con, con una cuenta de Gmail en este caso me van a aparecer estas consultas acá eh, y de acuerdo a, a, a la respuesta que yo le voy dando entonces eso también va a, a servir para este poder en cierta manera eh, definir mi, mi rol en, en esta red social entonces este, uno tiene que seleccionar si est estamos con, para uso general en, en mi caso yo estoy con fines educativos acá, entonces eh, paso a siguiente ¿para qué quiero subir? Eh, ¿para qué quiero eh, estar acá? En, ¿En ¿qué me atrae eh, en, en Vimeo? me trae la, la necesidad que tengo de subir, alojar y gestionar archivos de video y una vez que tenga esto, entonces este le doy acá en enviar. ¿sí? Fíjense que acá ya me muestra también eh, los planes. ¿sí? Acá está también la prueba gratis durante 30 días sin riesgo. Me dice eso, es que quiero eh, probar las otras funcionalidades. Pero como yo le indiqué que, que quiero trabajar en forma gratis, gratuita, en este caso, esa es la cuenta que estoy teniendo. Acá nos muestra en detalle eh, cuáles son las bondades o cuáles son los beneficios que tienen esas cuentas y bueno este acá están las otras funcionalidades que, que, que tenemos dentro de, de Vimeo ¿sí? entonces este ya formamos parte de, de esta red social le doy en no gracias acá y este a continuación ya ingreso dentro de lo que es Vimeo. Fíjense que eh, acá me, me está indicando eh, que eh, como un tour, ¿sí? entonces este, acá ya, ya me indica ya si quiero este, subir ya algún video en particular. Por el momento no le voy a, a dar en descartar, y bueno, eh, este es el entorno con el cual nosotros vamos a estar trabajando en nuestro curso. Fíjense que acá eh, estoy, en este momento estoy acá en inicio, eh, luego posteriormente más adelante vamos a estar trabajando acá en, en videos. Eh, acá también como les dije siempre dependiendo del tipo de plan que uno tenga entonces uno puede también de repente mostrar en, eventos en directo fíjense que acá me, esto no lo puedo hacer pero si sí me va a permitir hacer una prueba gratuita acá también puedo crear hasta dos presentaciones dentro de esta dentro de esta red social y bueno la parte de monetizar es, eh, es para trabajar con con venta de vídeos pero acá Fíjense que yo eh, tengo eh, para subir mensualmente dos videos y mi límite total de subida de videos es hasta 25 videos. Fíjense que acá me, me muestra ya esas opciones. Vamos a seguir explorando, eh, acá también si yo le doy nuevo video me permite subir un video de diferentes eh, lugares. ¿sí? Me permite subir, me permite crear un video ¿sí? a partir de, de plantillas me permite grabar un video acá ¿sí? grabando acá el screen y me permite también transmitir en vivo si ¿sí? acá hay para eh, un seminario web por ejemplo entonces eso está solamente como demostración y aquí es donde uno puede ver su perfil puede editar su perfil ver la cantidad de me gustas marcar de, por ejemplo un video que quiera ver después eh, si quiere de repente hacer algunas compras dentro de esta web social ¿sí? Y acá estaba la parte de configuración, por ejemplo. ¿sí? Entonces uno puede, por ejemplo, este, mirar las opciones de, de, de configuración. Acá, por ejemplo, este, en lugar de educa FCM voy a poner este informática académica FCM ¿sí? y este. Acá este es el correo con el cual voy a estar trabajando. Eh, le doy acá en guardar. Fíjense que ya actualizó en este caso mi cuenta. Eh, acá es, esta es parte de, de dirigir equipos. Eh, esto está relacionado con otro tipo de cuentas. Eh, acá está la parte de, de defi trabajar, definir la parte de privacidad. ¿sí? Acá está la, la parte donde uno puede, por ejemplo, editar su perfil. Escribir una breve biografía sobre él, ¿sí? Y este, compartir con el mundo eh, quién es y, y qué es lo que hacemos, por ejemplo. Entonces, este, acá sería Departamento de Informática Académica de la Universidad Nacional de Asunción, ¿sí? ¿Y eh, qué es lo que hacemos acá? Bueno, pues acá trabajamos con el sistema GIS, que es el sistema del hospital. Acá trabajamos con, nuestro, con nuestra plataforma Moodle. Acá brindamos asesoría... TIC acá nos encargamos de diseño de materiales didácticos eh, diseño de cursos TIC sistema académico y bueno acá uno puede ir agregando eh, toda la información relacionada a en este caso a, a superfit. y ¿sí? entonces eh, una vez que nosotros llegamos a configurar todas estas opciones entonces este en el siguiente video vamos a ver cómo podemos subir un video dentro de este canal fíjense que acá este me pide subir una fotografía entonces este puedo subir una fotografía ¿sí? Eh, se me pasó un poco eso, entonces elijo una fotografía de perfil acá y nada, simplemente así de sencillo uno eh, sube una imagen acá y este actualiza su perfil nos vemos en el siguiente video, hasta luego